¿Cómo está? Pero la verdad que está mucho mejor, más animado. Estoy pasando ahora un litro de suero y nada, en, en cuanto terminemos pues, eh, le vamos a quitar ya el catéter, la vía. A ver, porque ayer por la tarde sí que estuvo comiendo un poco por el mismo. Esta mañana ha estado súper animado también comiendo. Eh, entonces a ver si, si más o menos pues, eh, sigue animándose, pero la verdad que bastante mejor... Que hay por la mañana y eh, antes de ayer, y sobre todo se le nota en eso, porque es súper. ¿Y qué... es que está súper cariñoso. ¿Y qué pronóstico? ¿Cómo, cómo está? Pues mañana tiene que a Patri, entonces. ¿me vas a ¿Habla? No me da la habla. Yo a que tiene que venir Patri, nuestra veterinaria, entonces ya con las pruebas que le haga, pues veremos. si sí que es verdad que empezó a <risas> que me muerde. Empezó a hacer pipí con sangre y está mucho mejor. Ahora hace pipí el tirón, no era capaz de hacer pipí, hacía como pipí con sangre, gota a gota. Tenía infección aquí, de eso está mucho mejor, lo está haciendo cacas con sangre también. Que está en tratamiento. Eh, eh, pero bueno, un poco, pues, a ver qué ve mañana para las pruebas, porque podrían ser, pues podrían ser muchas cosas. Podría ser como una úlcera de estómago, que está en tratamiento. O nuestra cosa por la edad que tiene y todo es que haya como algún tumor por ahí dentro implicado que sería pues ya sería un poquito peor. Pero bueno, lo importante pues es que él ahora mismo se encuentra muy bien, ¿verdad? Te encuentras muy bien y estás todo el rato dándole cabezazos y besitas, sí, ¿verdad? lo importante, me ha despeinado. mucho. <risa> ah, estamos viendo la colita, que también no es súper guay. Voy a la colita, que te digan. Voy a la colita de felicidad. Vamos a ver la colita. Quítalo. Ay, ¿Sí? mira. Uy, ella la ha he hecho justo cuando miraba. Mira, lo, lo voy a hacer. Uy. Me da cabeza. sí, amor. Tú puedes, Fernín. ¿Qué puede decir?